Entrevistamos al candidato a la alcaldía de Molina-Aragón de por Unidas Podemos Izquierda Unida, Juan Manuel Monasterio. Hola, buenos días. Eh, seguro que me conocéis. Soy Juan Manuel Monasterio y bueno, me presento como candidato a las elecciones para Molina-Aragón. de ¿El porqué, Pues es obvio. Llevo ya durante bastante tiempo trabajando para Molina y por Molina y... La verdad es que los proyectos que hemos iniciado y que están iniciados, cinco concretamente, yo creo que merece la pena que sigamos trabajando por ello. Son los ciudadanos, sois vosotros los ciudadanos quienes tenéis que decidir si queréis que siga de concejal, si queréis que salga de alcalde, cosa muy difícil, todo se ha dicho, o eh, si queréis que me retire ya, definitivamente con mis nietos que me están esperando. Así que os quiero hacer un ruego y de verdad que esto lo, lo digo sinceramente. En estas elecciones no se votan a los partidos, los partidos llevan otra dinámica distinta, se votan a las personas. Sois vosotros los que tenéis que llegar y llevar a los ciudadanos que nos presentamos a la alcaldía o a las distintas concejales. Por eso es por lo que es importante pensar en las personas, no en los partidos. Yo, en fin, saco la mano por los cinco candidatos que nos presentamos, pero ahora sois vosotros quienes tenéis que decir exactamente esta, esta, esta, esta o esta, esta persona son los que mejor van a poderlo hacer, van a poder trabajar por esta Molina que todos queremos. Y olvidémonos de los partidos políticos, os lo digo sinceramente, vale, olvidémonos. Han estado ahí siempre, pero Molina lo tenemos que sacar nosotros. Es la única... Conclusión a la que he llegado después de tantos años trabajando por esta ciudad nuestra. Muchas gracias.